del toque del mediodía por Telenor Canal 10 a nivel nacional a nivel internacional el canal 1014 de Óptimos Cables Canal América, yo soy su primo Roberto Neris recuerda seguirnos en nuestras redes sociales erronescorneris o Roberto Neris nos busca y ahí nos puedes seguir, también nuestras redes del toque del mediodía conéctate con nosotros para que te mantenga informado tanto durante el programa en vivo como también cuando estemos a través de las redes sociales miren eh, algo que compartir con ustedes, aparte de ese sabroso chomín Chomén, chomén, por Dios Sabroso, de verdad que eh, pueden seguir en eh, nuestras redes sociales Para que se puedan conectar y ver eh, qué, qué, de qué forma se preparan estos platos Miren, ya con noticias eh, de interés nacional e internacional Es el actor, comediante, productor de televisión, Raymond Pozo Estuvo en un programa donde se le preguntaba sobre la televisión. Ustedes saben que Raymond Pozo ha estado ya en varios canales. El primero fue Telemicro, el canal que le abrió las puertas y lo hizo figura. Luego pasó a otros canales y él se quejaba y decía que la televisión, de los dueños de los medios no apoyan a los talentos. Simplemente lo utilizan cuando el talento no les reporta rating o no les le reporta un impacto pues simplemente se desechan de él. Yo realmente debo decirle a Raymond que es verdad, pero es una cruda realidad que nosotros, los talentos, los que de una forma u otra vivimos de la televisión, debemos de aceptar. O sea, un medio es un negocio. Si esta empresa, Telenor o Canal América, me paga a mí un sueldo o me paga por hacer una producción y la producción no conecta con el público, no conecta con los nuevos tiempos, lamentablemente van a desistir de mi servicio. Es decir que uno como talento debe de estar renovándose eh, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los medios, de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, en la capital, aquí viven eh, quejándose que la televisión está te, te, te en crisis, igual que el merengue y otras cosas. No, no es que entra en crisis, es que los tiempos cambian. Este espacio, el toque de queda, ya tenía 18 años en un formato de noche. Nosotros entendimos la producción, nos reunimos y hace años que venimos haciendo una reingeniería del programa para poder conectar ahora con los nuevos tiempos, los nuevos códigos, las redes sociales, etcétera, etcétera. Invertimos en esta nueva escenografía, muchachos, háganme una ayudita. Invertimos con lo que es esta nueva escenografía. Eh, colores, concepto y todo eso para poder conectar y no desaparecer y que los ejecutivos no digan eh, Roberto mira, ya el toque de queda el toque de medio ya no conecta entonces eso es lo que hay que hacer Remo Pozo así que yo no estoy de acuerdo contigo porque si tú te mantienes activo con una buena propuesta un buen contenido los medios, los dueños de los medios y no solamente los dueños de los medios los dueños que están haciendo eh, lo que es ahora la conexión streaming y de redes sociales Con la nueva generación La generación X La generación Z Vamos a ver Qué fue lo que dijo Raymond Post. La vestimenta en todo Nosotros los cómicos Es según se rían eso es todo, ahí es que está la pregunta ¿Cómo quede? ¿Cómo quede? Sí, si sí. la gente le gustó y se rió, entonces nosotros lo seguimos haciendo. Y si le gustó, se va. No, mira, el tierra no. Pero ha pasado <risa> que tengan una tarima y ustedes tiren algo y creen que se la van a comer y como que no haya reacción, ¿le claro, ha pasado? mi amor, muchas veces. Sí, sí. Muchas ¿A, veces? ¿A ustedes? Claro, no hemos guayado, claro. Y lo ¿y hemos que repetido, puede? ¿no? Lo que, lo, lo que quiso decir es... <risa> y, no, no. y no, no. no. Bueno, no. pues no. Eso, eso, sí, claro, eso siempre no. pasa. Vamos a despedir este programa con un consejo de los reyes de los para la nueva generación, para esta sangre nueva del humor que está aquí y que nos están viendo y están soñando con hacer lo que ustedes hacen Eso de la sangre nueva, perdón. Por favor, que seamos auténticos, que no juzguemos, ni critiquemos, ni nos parcialicemos con nadie Porque esto, además de que es, el círculo es muy chiquito todos nos necesitamos, aunque creamos que no, aunque pensemos que más nunca vamos a volver a tal canal, que más nunca vamos... No, lo que somos empleados en los canales, no podemos echarnos el pleito y, la, y los enemigos del canal para nosotros porque esto da vuelta, esto es un negocio. Las empresas, los canales, nos ven a nosotros como un negocio. Cuando nosotros nos le demos resultados, no van a inscribir Epa el PRD. Es para afuera, que, afuera vamos. que vamos. Pero quedamos nosotros. Si a uno de estos muchachos tiene un problema, ellos pueden contar con nosotros. Donde Raymond dice que los dueños de canales nos ven a nosotros como un negocio, que cuando no lo resultamos, nos echan. Lamentablemente es así, sin ni mucho sentimentalismo lamentablemente, no importa que sea eh, eh, María Cela, no importa que sea eh, Milagro, no importa que sea Raymond Pozo, no importa que sea Maico Miguel, no importa quién sea quien sea, si usted no le reporta rentabilidad, ya sea que pague o que de una forma u otra ellos sientan que usted le está devolviendo eh, algún tipo de beneficio, lamentablemente a usted lo van a sacar del aire. Eso pasa aquí eh, en, en, en, esta, en este canal, en esta planta televisora, Telenor. Hay muchos programas que han salido, pero ¿por qué han salido? Porque no tienen contenido, no ofrecen un contenido que vaya acorde con estos tiempos. Y la empresa entiende que ya no funciona y lo va a sacar del aire. Y por ahí usted lo ve con pataleo, mira que esto no, esto es así. Esto es un negocio de día a día. Y el que no entendió eso, lamentablemente, se fue. El que no entendió, por ejemplo, que ahora las redes sociales, tú tienes que hacer un contenido de televisión, contenido, oigan bien que las personas no saben o no han Nano, usted me vaya, tengo que hablar contigo, Nano. Un contenido de televisión. ¿eh? Eh, contenido de televisión, pero contenido que sirva también para las redes. No es la televisión que está en crisis, es el contenido. Es el contenido. Así que vamos a ver si, si nuestros amigos, Raymond Pozzi y Miguel Cepa, hacen un contenido no solamente para la televisión, no solamente hacer comedia para la televisión, sino hacer comedia, que conecte con, con la generación X, la generación Z. Y si usted no sabe, atención, colegas comunicadores, productores, póngase a leer, googleelo, pero póngase en esto, para que no desaparezca.